Conocer a tu grupo objetivo es muy importante y saber exactamente qué es lo que están buscando en internet, eso te permitirá crear publicaciones que se convertirán en virales. Quédate hasta el final del video porque hay una sugerencia muy buena para ti. En tu navegador de Google vas a digitalizar google.com barra ads. Clic en Comenzar ahora. Clic en la cuenta que registraste de manera gratuita. Esperas unos segundos y se te ha cargado Google Ads. Clic aquí donde dice Herramientas y Configuración, Planificador de Palabras Claves, Clic. Clic, descubre nuevas palabras claves y vamos a poner vender casas. Clic, obtener resultados. Una vez que estás aquí, es oro en polvo lo que tienes, porque cada vez que tú buscas en Google, automáticamente se guarda en una base de datos. Y esa base de datos es la que te está presentando Google Ads con el término de búsqueda vender casas. Sin embargo, antes de empezar, tenemos que centralizarnos básicamente aquí donde dice ubicaciones Ecuador. Vamos a dar un clic. Aquí tranquilamente yo puedo añadir ciudades, como por ejemplo Quito, Guayaquil, Cuenca, lo que sea. Quito, Ecuador, Pichincha, objetivo. Y tranquilamente puedo quitar Ecuador como tal. Y ahora te vas a dar cuenta que solo se va a centrar la campaña en Quito. En realidad yo le voy a poner cancelar, pero también puedes poner varios países. También vale y se funciona muy bien. Una vez que entonces eliges la ubicación Ecuador, Vamos a empezar a investigar la palabra vende casas, que va de 100, de 10 a 100 y es media. Para un país como Ecuador con 15 millones de habitantes, este volumen realmente es muy bajo. Lo que recomiendan los expertos es que vaya de 5.000 en adelante. Como por ejemplo aquí, casas de venta, va de 1.000 a 10.000. ¿Qué es la competitividad media? Es decir, existen tres tipos de, de competitividad dentro de Google, la alta, la media y la baja. Es decir, que si quieres hacer una campaña en Google, hay una competencia, una competencia en un 50% que todos están utilizando esta palabra, casas en venta. Y si quieres hacer una campaña en Google, te va a costar cada clic de 3 a 28 centavos. Pero eso no lo vamos a hablar el día de hoy, sino que vamos a centrarnos básicamente en lo que está buscando la gente, que son esas casas de venta. Entonces, ¿qué te recomiendo? Por ejemplo, copiar casas en venta, hacer una pequeña lista como la que ya tengo acá, ¿okay? y copiar tanto el volumen de búsqueda como el volumen de competencia. Si por si acaso, digamos que en vez de media te sale alta, ¿Qué es lo que significa? Que vas a tener que ser obligatoriamente una campaña pagada dentro de Google porque existe muchísimo nivel de competencia con esa palabra clave y si te gusta, entonces empieza a invertir. La idea no es esa. La idea es que podamos encontrar entre media y, y baja la competencia pero un volumen alto, volumen alto y una competencia baja y ahí básicamente estás encontrando nichos de mercado rentables que te van a hacer viral o que te vas a convertir en viral dentro de internet. Es muy importante hacer esta lista para todo lo que quieras investigar, hacer SEO en todas tus redes sociales es obligatorio, si no lo haces vas a perder mucho tiempo y dinero. Para continuar viendo los demás videos de esta saga, suscríbete a este canal, activa la campanita y te espero en el siguiente video.